¿Cómo están, animalitos de la creación? Yeah. Yeah. Esperando sus cartas. Esperando las cartas de amor, <risa> yo lo sé. Oigan, el día de hoy vamos a hablar de cómo es que la vida nos da muchas oportunidades, pero eso no quiere decir que todo lo que deseamos siempre estará disponible. Así es, la vida se nos presenta oportunidades y las dejamos ir. Y cuando queremos remediarlo, ya es demasiado tarde. Acompáñenme a ver esta historia de amor. Él era mi mejor amigo, el que me lastimó, el que me decepcionó. Lo conozco desde los seis años. Su nombre es Alan. Fuimos al mismo colegio hasta que yo me mudé a los nueve años. No lo vi hasta el 2010, cuando estaba con mi prima. Él pasó y se me vino. Muchos recuerdos que había olvidado Él era mi mejor amigo de la infancia Lo vi y me había gustado Pero solo por un mes Luego lo olvidé En julio de 2011 me habló Él ya no me interesaba Pero le seguía hablando Y así hasta septiembre Nos volvimos mejores amigos Eran risas, bromas Nos contábamos todo que tan unidos que éramos, sentíamos celos, pero como amigos, hasta eso pareció. Teníamos peleas, pero las peores empezaron en el 2013, cuando tuvo su primera novia. No me molestaba eso, sino en que no me lo hubiera contado, pero en fin, lo perdoné. Cuando él cortó con su novia, yo había encontrado con él. Fue el día en que me di cuenta que estaba enamorada de él. Ese mismo día conoció a una chica llamada Carla. Traté de no decir nada. Él, quería como, él me quería como su amiga. Pero un día no lo resistí y le dije que me gustaba. Él me rechazó ya que estaba con algo con Carla. Me confesó que yo le gustaba antes, pero que eso ya había pasado. Traté de alejarme, pero no pude. Así caí en depresión y descubrí que soy bipolar. Carla era igual a mí en todo. Él me reemplazó, mi mejor amigo. En el 2014 lo perdoné y el 25 de enero me peleé definitivamente con él. Incluso intenté suicidarme. Corriendo por las calles sin mirar. Pero nada pasó. Incluso hasta el día de hoy, lo sigo superando. Yo me despido con esta frase, intentando ayudar un poco a esta mujer que escribe desesperada, que dice así. Cada día es una lucha y cuando lo superes, solo quedarán cicatrices en tu brazo.